Hola, ¿cuánto te estimulas? ¿Has imaginado que tu mano es una mujer? Pues de eso es de lo que se trata el anime más extraño que encontré, se llama Midori's Days Y la vida trata de Perro Loco, un tipo que es bueno en las peleas, pero desgraciadamente por ser bueno en las peleas todas las mujeres le tienen miedo Así que está solo Creo que mi única novia es mi mano derecha Pero qué cruel Me gustaría que tú fueras mi novia Lo siento Que Tengo a alguien más que me gusta Mejor sigamos siendo amigos oh. Lo siento Y un día después de hacerse una paja decide que Decide tener cerca a alguien que lo quiera Y justamente atrae a su mano a una persona que sí le quería que me estoy volviendo si, sí, así es este anime trata específicamente de eso de un tipo que tiene por mano a una mujer si, sí, hay cosas bizarras en este mundo y Japón está loco y para los que se lo pregunten no, no es un hentai pero aparecen demasiados desnudos en esta cosa, es un tipo, es un pendejado echi. Y hasta aquí todo normal, ahí la serie se trata de cómo vive su vida diaria, intenta volver a la normalidad Sobre qué le pasó al cuerpo original de Midori, por eso se llama Midori no Hibi, los días de Midori, Midori's Days Pero bien, las cosas se salen de control en el episodio 3 Cuando viene la hermana y entra al baño y se quiere bailar con él Vaya, gracias, Midori. Oye, Rin, ¿se puede saber qué estás haciendo en el baño de hombres? El incesto, señores, no es bien visto ni aquí en México, ni en el mundo occidental, ni en el país de origen del anime, en Japón. No es bien visto. Siempre Japón se ha eh, destacado en eso de demostrar relaciones, por ejemplo, homosexuales, eh, Ese tipo de y ese tipo de violencia con el cual se ha caracterizado. Pero sí, últimamente sí ha habido mucho debate sobre, por ejemplo, la cuestión de eh, lo que es el holicón, todo ese aspecto de eh, últimamente eso del incesto, lo cual ha generado un debate muy serio allá en Japón. Ha llegado inclusive a ser comentado en, eh, por algunos políticos. Bueno, al fin, al fin. Después la serie trata de las aventuras de cómo viven, cambios de cuerpo, frikis, cosas que pasan por ahí. Al final no me acuerdo cómo, pero al fin regre Midori regresa a su cuerpo, se dan un beso, fin. Y ese fue el anime más extraño que he visto. Chau chau.